Cuando hubo la primera actuación de la policía, hace ya dos semanas, varios sindicatos alternativos, combativos de clase, convocamos una huelga general porque la ley obliga a planificar una huelga con 10 días de antelación. Las huelgas por solidaridad o por motivos políticos están prohibidas en España. El redactado tuvo que ser... ...por motivos laborales y de represión... ...con todo lo que ha sucedido el día 1 de octubre... ...con todas las 830 heridos por la Policía Nacional... ...y la Guardia Civil, la rabia ha sido mucho mayor... ...y la huelga ha sido desbordada por institutos de jóvenes... ...por muchos comercios... ...incluso la pequeña y mediana empresa se ha añadido... Naturalmente, con lo que está pasando, pues no puede callar y ante la represión que está ejerciendo el Gobierno español contra el pueblo de Cataluña, naturalmente tenemos que, que, que responder. Y la mejor herramienta del sindicato y del pueblo catalán trabajador es una huelga general. ¡Policía no vale policía policía nacional! ¡Policía nacional, policía nacional, policía People are very angry and um, they want to express, they want that there is a reaction on the violence, a pacific reaction on the violence. But that's why everybody attends really. We'll see what happens with independence. But the most important thing is that we learn a lesson of democracy. That people if people want to vote, they have to vote, and with people they want to express, they have to express. And if the police is coming and try to do things as last Sunday, that's really no um, really um, uh, Los dos sindicatos más grandes han dicho que no era huelga porque no la tenían convocada y han dicho que es un paro general de la economía. Pero se han tenido que volcar en la calle todos por la represión que ha habido y ahora hay que lograr que el contenido social ...de este proceso constituyente de una república catalana... ...sea dictado desde la calle... ...y hay una disputa entre los de la burguesía... ...que pueden decir que solo quieren la independencia... ...y los que queremos una república con contenido social... ...que ayude a más repúblicas en el conjunto de España... Un con contenido social. Está muy, muy lleno porque son decenas y decenas de miles, no podemos andar ni movernos. En teoría era un piquete informativo que tenía que recorrer toda Barcelona, pero no podemos ni andar de lo lleno que está por todos sitios.